de línea Maginot, un escenario en el que particularmente me gusta bastante aunque pocas veces he jugado con dos zonas, una para defender, la nuestra la B y la otra atacar. Empezamos, arranca IS-2, un PR de rusos 5.7 este escenario el problema que tiene sobre todo con los rusos, como yo todos sabéis es el problema que tienen todos estos bichos con la falta de depresión. Sanques rusos, sobre todo hasta un BR ya bastante alto, no tiene ninguna depresión en el cañón. Eso te limita mucho, te, te expone bastante, muchas veces en ciertos momentos de la partida a que tengas que. Buscar esa inclinación a bajar o esa depresión que tu cañón no tiene, pues en el propio terreno. Es decir, venga, empezamos los laqueos en la línea. Maginot, pues lo dicho, este terreno, este escenario está bastante bien para emboscar, sobre todo si te, te camuflas bien aquí en los pueblecitos, en las aldeas. Tienes constantes subidas y bajas del terreno para tanques rusos, eso no es lo más preferible. Pero bueno, es lo que ha tocado hoy con los tanques rusos, línea Maginot y allá vamos. Vamos a intentar acercarnos poco a poco a la zona, tampoco podemos ir muy rápido. Venga, vamos a aprovechar esta cuestecita a ver si mi S2, venga, 30, 20, venga, acelera así si ganamos un poquillo de velocidad por lo menos para coger fuerza para subir esa cuesta porque ahí seguro que nos vamos a quedar bastante atascados a la hora de subir bueno, justo a 300, 400 Aquí un cuadrante en ese escenario, ahí veis la parte inferior derecha, un cuadrante, son 450 metros Pero bueno, posiblemente aquí ya empieces cuando veas a los primeros enemigos los vas a tener bastante más lejos Va a ser difícil que nos no encontremos tan cerca, sobre todo ahora al principio Suelen ser largas las partidas en este escenario, o por lo menos a mí me suelen durar bastante bueno cuando hay tres zonas, la gente se reparte más venga, hay un tanque ligero, justo al otro lado del cuadrante más o menos 450 metros, no, pues poco más quizás 500 metros, venga, esos van avanzando a defender la zona A, venga, los tengo justo por ahí un pelín más a la derecha venga, la depresión, como siempre, apuntando al cielo Necesitamos un terreno estable o ligeramente inclinado hacia adelante. Aquí no hacemos nada. Mala elección. Venga, por ahí cerca tiene que estar. A ver si los vemos. Bueno, los tengo un pelín más hacia la izquierda no voy a asomarme ahí dando todo el lateral sería un desperdicio con un IS-2 con el poder de penetración que tiene este tanque los 205 milímetros 100 metros y ya de ahí bajando pero para mí es uno de mis tanques favoritos de este juego el problema como siempre es la depresión y el tiempo excesivo de recarga que tienen todos los IS, la mayoría, casi todos pero andando los 25, 27, 28 segundos tanque medio por allí a ver no, no veo nada Venga, mi compañero por ahí dispara. Alguien que está cerca de un tanque pesado, cerca de la zona A. Y yo aquí, venga, vamos a intentar encontrar a este tipo arraco que tenemos aquí, casi enfrente. Ese, venga por ahí. Esa marca por ahí. <ríe> vale. Casi marco la zona A. Por ahí aproximadamente. Entonces dos cuadrantes, 900 metros aproximadamente, sí lo veo. Venga, ahí tengo un compi que parece que está. Bueno, ahí tengo a un compañero que lo han fulminado. Pues... no sé. Ha sido un impacto lateral, lo tenemos ya relativamente cerca, es muy posible. Venga, vamos a aprovechar este, este pequeño valle, esta pequeña caída. Venga, de frente. La iniciativa. Muy bien. Estupendo. De Justo ahí en medio, donde te has puesto, colega, yo no me pondría. Un poco más abajo quizás. Venga, ahí están marcando. Buah, está ahí justo a 400 metros ese tipo, venga, cayó, perfecto yo aquí no pinto nada si me subo ahí arriba, la depresión me va a jugar una mala, una mala pasada venga, a las casitas A cambiar al proyectil de punta redonda por si apareciera alguien por aquí venga, a 200 metros está bien nos estamos acercando ya al respawn todavía no he visto a nadie estos tanques hacen ruido como una cafetera los rusos madre mía ahí enfrente, otra marca a ver si podemos llegar a ese alto ahí tengo varios compañeros, siempre me servirán de apoyo no. venga, ese destruido ese Panzer, venga compis, venga otro más, por aquí ha caído, este parece el nuestro también, venga ya demasiados cadáveres, y una fragoneta aquí, avioncito, bueno, venga vaya. Vuelta vueltas estoy dando a oh, pobre furgonetilla venga vamos a ver venga Dios, escóndete por aquí ya ve, por ahí pasa un colega ahí pegado a la zona esos son mil metros Se esconden bien los <ríe> son más o menos 900 o algo menos, un poco más cerca de la zona, eso ya ojímetro. Hombre, un amiguete. A ver, a ver, a ver, a ver, los 800, Ah, me pasé del largo. Mira, marca. Ah, qué mierda es esta. Míralo, ahí estaba. Todo el mundo sube aquí <ríe> al Jack Panther. Nada, me coge de lateral. Tanto tiempo ahí haciendo el canelo para que al final. Venga, vamos a arrancar. Ay, perdona, compi. Imposible, lo siento. Muchas gracias, mm. colega, muchas gracias. Venga, eso es mejor. Como que imposible, lo siento. Ver, lo siento. No, imposible. Bueno, salimos con este cazacarros. Me gusta bastante este bicho. Mm. Siempre, evidentemente, con todos con el mismo problema, de expresión. Menos blindaje que el ISDOS. Venga, plan, plan, plan. <risa> Vamos a animar un poco, venga, venga, listo, no dejamos de tonterías, venga, con el proyectil, perforante. Este cazacarros eh, ruso me gusta bastante, pues. Dentro de sus limitaciones, si algo bueno tiene, es un tiempo de recarga, pues bastante cortito para lo que son muchos cazacarros. La mayoría también se meten en más de 20 segundos. Y nada, vamos a ver qué, qué vemos por aquí, poco a poco. Echando un vistazo, oh, quedamos cuatro gatos ya. Madre mía, nos han aniquilado venga por ahí, ese es enemigo, ese es un enemigo, pues por ahí no veo nada de los nuestros venga, desfilando poco a poco venga, ahí esa zona marcada, a ver, y por aquí arriba nada, muchos cadáveres, ¿qué es esto? hombre, un Jack Panther. ¿a cuánto está? 400 600 pues ahí está el tío, 500, venga vamos a tirarle, va, venga de corto, me acabo de atar, venga se está girando, a 550 no le ha reado, venga marca, marca, 650, venga se queda corto, vamos, 650, va, va, me sigo quedando corto. Bah, me acaba de tocar. Joder, no sé cómo no me ha destruido con el blindaje de mierda que llevo. Venga, pues no puedo reparar. Prefiero recargar y jugármela. Puff, otra vez. Venga, vamos. 800. Venga, venga, venga. Vamos. 5. Menos mal, 800. 800. No me cuadra a mí 800 cuadrante y eh, bah. en fin, hemos salido de esta, hombre, Tiger, me da cuenta de casualidad, justo ahí, venga, 450, 500 aproximadamente, venga, ya reparado, venga, se está metiendo justo por los agujeritos, las caídas del terreno y tiene que asomar el morro por algún lado, ahí está, venga, 4.50. ahí bah. venga, vamos, recarga rápido venga, tiene que estar atontado o reparando venga, vamos, vamos cuatro como me coja me va a freír venga, vamos, no te muevas, tío va, que como he fallado eso venga, vamos, vamos Escóndete, venga, ha fallado Menos mal que ha fallado su primer tiro, Venga Vamos Joder Recarga antes que yo Venga, vamos, venga Tiene que ser ya, ya, ya, ya Venga, vamos Bien De milagro, como el Panther Igual Venga Nos hemos salvado de milagro en esta segunda No va a haber tercera Menos mal, no me jodas que va ganando Pero si vemos 3, 3, bueno acaba de caer uno, 3, quedamos 3 Esto es va ah, que mierda Quedamos 3 Y no he dejado de capturar la zona, claro, porque tenemos ese tanque ligero Ahí que está el solito, ah, estamos muy repartidos 1, 2, 3, 4, 5, venga, el... ah, ¿qué ha sido eso eso que ha caído cerca pues, pues no sé de dónde ha venido ese tiro yo me quito de aquí venga, corre no, por ahí no ha tenido no, no ha, tenido, ha tenido que haber ido de frente o, o por mi lado, por mi lado izquierdo pues el tío casi me acierta ah, iba, iba prácticamente bueno, iba yo sobre la marcha es decir, el tío me ha disparado vamos a un blanco móvil prácticamente es decir que Venga, vamos a buscar estos estas depresiones, el terreno, no la que tenemos en el cañón, venga, busca agujeros, venga, posiblemente o de frente o, de, o por la izquierda, así que por aquí más o menos, si el tiro no se mueve o se mueve poco, estaré más seguro. El problema es que no sé de dónde ha venido, me lo puedo intuir, pero ahora mismo no lo tengo claro esperemos que no tenga claro cuando me reviente las fuerzas hay que buscar camuflaje camuflaje bueno si sí, camuflarme esconderme aquí las salditas en las casas venga un principio no veo nada tengo que quitarme de aquí no voy a estar mucho tiempo la verdad es que no sé dónde está lo mismo me pongo al lado de una casa y lo tengo en la esquina y no lo veo. Venga, rápido. Que sea lo que Dios quiera. Venga, por aquí. Vamos, venga. Bueno, por aquí parece que ya estoy un poco más. ¿Qué es eso? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Esto es refilón. No, no, hombre, es un Panther No sé si me ha visto Bueno, yo sí lo he visto Venga, lo marcamos A ver, a ver, a ver No creo que fuera el que me disparó Venga, ahí se mueve Venga, vamos a esperarlo Paciencia Te paras, Te mueves Sí se mueve Venga, vamos ay, perfecto Qué caña ahí está proyectil perforante ay, hombre, otro amiguete, un tiger venga, no me ha visto vamos, o oh, parece que sí no lo no sé, sí, sí, me ha visto a ver, a ver, a ver, a ver. asomate un poco ay venga, no mejoras, jodas, tío se ha reventado el otro a casi 500 metros prácticamente dándole en el mismo sitio Venga, corre, escóndete. ¿Cómo es posible que este tío no lo haya reventado yo? Ahí. A, a, a 100 metros o a menos. Ahí, gallín. Sí, prácticamente helado en el mismo sitio. En el frontal de la torreta. Bueno, a ver por dónde sale. Pues sí. Bueno, si sí, están todos lejísimos, ¿quién me va a cubrir? Venga, hombre, esa explosión me va a ayudar, venga, a ver por aquí por dónde vas a salir, colega. Por aquí cerca. Lo oigo, lo oigo moverse, pero no tengo ni idea de por dónde me va a salir. Hombre, ahí está. Venga, venga, venga, venga, vamos. ¡Ah, mierda! Venga, me atasco. Venga, vamos a intentar coger. ay, se ha parado! Venga, estupendo. Venga, aquí llegó tu muerte. Perfecto. La pena es que este cazacarros no tiene ametralladora. Sino algunas veces mola eso de coger y decirte: ti, ti, ti, Oye, estoy aquí. Venga, hay reventarlo. Pues <risa> nada, no ha sido así. Va, avanzamos a lo que nos encontremos esto que es, hombre, despistado, un antiaéreo vamos, muy bien venga, van 5 perfecto pues me está saliendo con este cazacarros una partida que vamos, ni me la esperaba es con el IS-2, que siempre suele cundir bastante ha sido un desastre, sin embargo con el que menos me esperaba Con este cazacarros se está saliendo una partida cojonuda nah, pero esto tiene una pinta malísima ya son, que quedamos dos venga, dos yo me estoy acercando a dudo mucho que vaya a llegar pero muchísimo esto está muy solo yo hago mucho ruido y esto tiene muy mala pinta en cualquier momento me van a reventar por donde menos me lo espero no, Gai, no me hagas esto venga, ahí asómate a la bestia por si es alguno, venga, le ponemos el lateral para que nos reviente venga, vamos yo voy a por ahí ya si me voy por ahí vaya, los aviones venga, repara rápido 27, 26, 25, vamos, vamos bueno, ya está, ya, ya los aviones me tienen fichado, mal rollo. Me parece a mí que ah, no, ni la voy a pisar. Los oigo ya por muchos sitios. A ver, ¿por dónde está este tío? Por ahí, me ha pasado por encima. No, este, es, este es el que me ha tirado la bomba antes. Venga, dos, uno. Venga, vamos. Arranca. Vamos hacia a. Si tenemos que llegar, pues llegaremos y si no, pues qué vamos a hacerle. Bueno, el tío se da la vuelta. Yo miro hacia todos lados, por si de casualidad hubiera algo, pero nah, indefenso total. Ahí vuelve. Bomba. Ah, mierda. BF-109. Eh, se veía venir. LSU-122 Callo. Venga, vehículo de apoyo, lo aprovechamos Y ya saliendo Desde aquí La zona B, mi compañero está ahí Para intentar defenderla Pues a mí me toca ir hacia A No me queda otra Para estas alturas Ya veo difícil que no esté nadie cerca de nuestro respawn Está siendo larga que está partida, eh Joder ¿Qué es eso? Venga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Parece un cazacarros Sí, ahí está Venga, distancia Mire, mire, mire. No te muevas Ah, unas Nashorn Y dispara 9, Menos de 980 Menos de 980 este caso más venga ahí está el pollo venga a ah, mierda como siempre me tengo que exponer muchísimo venga vamos a medir a esa fortaleza que hay ahí midiendo distancia igual me da la misma prácticamente lo tengo a ver a ver a ver a ver eh, 950 mil metros ya me estará... Venga, vamos Venga, ahora me tengo que acercar más bah, Si no me ha visto ya, es que está ciego Mil metros bah, Me quedo corto, perfecto Venga, 1250 Ya me ha visto, me he delatado, ahí estoy Uno, dos 900 mil y pico Pues 1300, 1200, ahí está, ya se mueve Venga, se esconde Venga, recarga rápido Vamos, está por ahí abajo Va, mierda Cojones Esto es lo que pasa siempre Cuando te tienes que poner tanto Con estos malditos tanques rusos Uf, Vaya mierda. Bueno, este 34, no voy a ser el PT-76 Tanquecito rápido Una cafetera Haciendo ruido Venga, vamos a atacar el punto A pues sí, yo mismo, <risa> venga, estoy más solo que la una aquí otra vez, joder, como me pasó antes en Polonia hace varias partidas, bueno, el tío seguirá ahí, esto está perdido, lo único que puedo hacer es, venga con mis cargas huecas, intentar darle, ahí está. A ver si lo puedo pillar un poco más arriba. Ya me está esperando. Venga, justo ahí el tiro se ha movido. Ahí más chulo que la una. Venga, vamos a camuflarnos por aquí. Venga, haya sonado un impacto. Venga, justo ahí delante. Venga, subimos. Venga, esto está perdido. Ah, venga, se acabó. Tercero. Venga, y sin orugas. Muy bien. Perfecto. Uf, así una pena no poder llegar a ir ¿eh? a la clave de esta partida. Haber llegado a abraclar la aviación ya me ha destrozado porque parecía que ya más carros no había. En fin. Una partida larga para perderla. Bueno, no ha estado mal. Ha sido interesante. Tercero, 24.546 leones... Pero una pena, se ha perdido la partida en la línea Magirón después de una partida tan larga. En fin. Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a like. Acordaros, en la caja de la descripción tenéis el enlace al grupo Discord del Escuadrón Ibis para que queréis jugar en Escuadrón. Y os dejo también el enlace de nuestro compañero Daconianus en su canal de Twitch, en las que, que los jueves normalmente solemos emitir a las 8 y media, hacemos directo todos los del Escuadrón bueno, los pues que podemos <risa> venga, pues esto ha sido todo la día Magi, ¿no? espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo, nos vemos en un próximo